el tema de nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante, Francis. Bien, gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Bueno, cada día vamos a tener, parece ser, Ay, una bueno. reacción producto de, la, de las alzas que tienen origen en... En ocasiones, por lo que decía el amable televidente respecto a la importación, ya que tenemos limitantes, no producimos aquí medios, pero hay que hacerle saber que nosotros con políticas de Estado en protección del consumo y de los alimentos, eh, debe aplicarse a tiempo completo el Estado para poder regular y así ...buscar nuevos mercados... ...o nuevos lugares de abastecimiento... ...porque no todo está perdido... ...pero se le está dando un matiz de... ...al problema... ...magnificándolo... ...y ajustando unos precios... ...que como yo decía... ...lo lamentable de esto es... ...y en contra de lo que estoy es... ...no desconociendo esas alzas... ...que produce el incremento... ...del precio... ...al consumo del pan, sino al panadero, usurero, que saben quiénes son, porque si ellos saben cómo manipulan el, el contenido y el peso del pan o de la harina que ponen a, a, a hornear. Y resulta que nosotros entonces tenemos que pagar el pan más caro, pero más pequeño. Y no nos entregan o no nos devuelven en condiciones de satisfacción, el hecho de que nosotros paguemos 7 pesos por un pan, pero que sea el pan y el tamaño que estamos acostumbrados o que está establecido. Pero eso solamente se va a lograr cuando nosotros tengamos la capacidad de enfrentar como consumidores, como los principales afectados, ¿m? que no nos dedicamos a, a y hay que llevar el pan a la casa. Pero de ahí... De ahí, de ahí, a que aquí se convierta esto, con los salarios que poseemos, estáticos, que muchos de ellos se puede comparar con los salarios del 94, con un incremento de la inflación y demás. Tiene el Estado que emplearse a fondo para que produzca estrategias que tiendan a mejorar la calidad de vida del dominicano partiendo del control de esos parámetros. Porque de lo contrario, mil pesos ya se han convertido como en cuatrocientos pesos. Definitivamente andamos por los cuatrocientos. Cuando tú consumes, usas mil pesos, tú lo único que estás comprando es utilizando ese dinero por cuatrocientos pesos. Señores, le dejo eso ahí porque tenemos que ir avanzando y procurando ...de que el consumo se convierta... ...el consumidor dominicano... ...empecemos a utilizar nuestra capacidad de compra... ...y también de reclamo... ...tendremos un día que decidir... ...no comprar un producto... ...para forzar al, al, al, al intermediario al ven, o al suplidor... ...a que ajuste y que permita... ...que nuestros productos sean adquiridos a mejor precio. En otro orden, ya todo el mundo sabe en República Dominicana las críticas que ha recibido el Poder Judicial y sobre todo al Consejo del Poder Judicial. En el día de ayer se produjo un hecho que para mí es un acto de retaliación o de o de, de venganza. Luego que luego que el poder el consejo del poder judicial que hay que aclarar es un órgano administrativo que vela por el buen funcionamiento y vigila el comportamiento de los servidores públicos judiciales. El Consejo fue creado en el 2010, por la, eh, lo, fue constituido en la Constitución de 2010, pero fue creado en el 2011. Desde entonces, yo en una ocasión dije con los casos que se dieron de denuncias por abogados que habían perdido en tribunales, afectando entonces en críticas y Llevando querellas al Consejo del Poder Judicial porque habían perdido en un tribunal en contra de jueces, de los cuales hay algunos que aún se mantienen suspendidos o desvinculados, aunque están llevando sus procesos por la vía jurisdiccional. Y en aquella ocasión yo dije que en vez de ser el órgano rector y organizador por excelencia, se convirtió en una Cámara Inquisidora, que en por simple... Ser, en vez de ser el órgano rector, se convirtió en un órgano dictador. Dictador. Entonces, <risa> esa dictadura se incrementó al tener entonces un, un miembro que preside llamado Luis Henry Molina. Y qué pena que siga dando muestra de intolerancia y de y respeto a la clase. Pues ayer, por indicación, y esto es del periódico Listín Diario, y quien lo hace público, ahí está, lo hace público, es el propio afectado. ¿Quién? El juez del Consejo del Poder Judicial denunció que fue... Fue suspendido por ese órgano sin antes ser notificado, es decir, sin cumplir con el debido proceso. Óigame usted. ¿A quién suspendieron? Le voy a dar el nombre. Es. Eh, Leonardo, ¿ustedes recuerdan la, el denunciante del Consejo de Poder Judicial que denunció que habían irregularidades en esta administración Recio. de 700, ¿cuántos millones? Recio, Recio. Apellido Recio. Entonces se llama Leonardo Recio Tineo. Ahí está, en el, ahí está en la pantalla. Leonardo Recio Tineo había hecho la denuncia y quien ha reiterado, quien es juez de carrera, dijo que el pasado martes el referido Consejo. Que preside Henry Molina, se reunió y decidió suspenderlo luego de que lo acusara de hechos graves cometidos en la institución. Yo lo acepto, solo suspensión a las la acepto. Lo que yo sé es que se van a ir del Poder Judicial, son ellos. Acotó Recio Tineo, quien junto con decenas de abogados acudieron a protestar por ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a reclamar la destitución de Henry Molina. Tineo, quien acudió con compañía, en compañía del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, dijo que decidió acudir a la protesta en el Día del Abogado por esa razón. señores. Estos es relatos, mira, estos es relatos me lo... dan grima. Tengo conocimiento que en lo sucesivo la situación se va a complicar porque hay otros consejeros que están del lado de Tinel. Entonces, Luis Henry no se uh -huh. está dando cuenta que está pisoteando manguera. Él que no ha tenido. ¿Cómo, cómo, cómo es eso, pisoteando manguera? Pisoteado. Dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Ah, okay. ah bueno. Hay que saber bien que cada bombero tiene un destino de, con su manguera sí, sí. Porque de lo contrario no va a haber forma de, de atacar el fuego yo en los ver, distintos puntos que se ve sí. No hay entre bomberos no se pisan la manguera Claro, entonces sobre todo hay que tener fidelidad en, la, en el servicio Pero cuando esto sucede del Consejo del Poder Judicial Que debiendo ser el órgano para lo cual fue formado y para lo cual un, un poder del Estado como es la justicia entre en un dimes y direte, en las condiciones que se está dando, ¿qué le vamos a pedir a la sociedad en pleno y al abogado a, lo, a, a los casos que se están llevando cuando entra en un terreno que por un, una cabeza como la de Luis Henry Molina que no ha entendido que debe de ser ecuánime, eh, transparente, un hombre ¿eh? racional, ponderado, sobre todo racionalidad, que es lo que la constitución manda cuando se va a medir o se va a establecer justicia. Ah, denuncias claras con pruebas que han sido depositadas, a este se le está cuestionando y usted porque preside lo están suspendiendo. Bueno. Tarde o temprano tendremos que ver desvanecer ese imperio que ahora le llaman el quinteto. Bien, señores, gracias a Francis Rodríguez por eh, su comentario. Vamos a los WhatsApp. Vamos a ver, llegan qué dicen nuestros amigos. Miren, Carlos Torres de San Francisco dice: Ojalá Inés pre salga a vender gas por los barrios. Sí, <risa> pero Carlos. Déjame recordarte un poquitico el pasado también. ¿Y por qué Gonzalo no anda dando gas ahora? ¿Por qué andaba con, con en tanque. campaña con un tanque? Sí. Atención Gonzalo Castillo. Usted puede también ahora salir eh, a repartir.